Bienvenidos a esta maravillosa comunidad de amor, a este maravilloso espacio de Bioángeles, tu espacio, la guía a través del oráculo. El alma de Dios está en cada guía. Y hoy nos acompaña el Arcángel Raciel. Ya se encuentra aquí presente con sus maravillosos rayos de arcoíris iluminando todo este espacio. Yo te invito a ponernos en disposición abrir nuestro corazón para poder recibir esta maravillosa guía abramos nuestros brazos grande grande grande para poder sentirlo para poder recibir este calor y esta guía con mucho amor también te invito por favor a que me regales un like para que este mensaje pueda llegar a más personas que te suscribas y que actives esa campanita Para que te lleguen todas las notificaciones Y todos estos mensajes de amor El día de hoy el, el Arcángel Raciel Nos quiere responder algo Y es que en algún momento nos hemos preguntado ¿Yo qué soy? ¿Soy un cuerpo o soy un espíritu? Bueno, hoy el Arcángel te dice experimente el amor en libertad él te dice que remembres que eres un espíritu en experiencia de cuerpo ámate a ti mismo a ti misma sin condicionamientos Asimismo, amarás a los demás sin dolor y en libertad relacionate con amor comparte experiencias sin expectativas ni demandas sin convertirte en una necesidad del otro Amar libremente. Remembra que eres un espíritu. Si, si tú te identificas únicamente como un cuerpo, no estarás viviendo en plenitud. Pues estarás bajo condicionamientos, creencias y tú solito te estás limitando. Remembra que eres un espíritu una experiencia de cuerpo Y vienes a experimentar diferentes cosas, diferentes situaciones Pero lo más importante es que, que te sepas que eres un espíritu y por lo tanto eres ilimitado Y tu amor es ilimitado Remembra y aprende a amar en libertad Libremente aceptar lo que eres y aceptar a los demás sin tratar de cambiarlos ni de convertirlos en nada. Hoy abrázate, abraza y simplemente suelta, fluye, fluye como el agua. Te dice también que en el silencio divino escucharás a Dios. Sé. Impecable con tus palabras. Remembra que tus palabras son el reflejo de tu alma. Habla cuando tus palabras sean más valiosas que el silencio. En el silencio escuchas a Dios, a los ángeles, a esta energía divina. Él siempre está contigo. Permítete tener esta comunicación sincera, fluida, auténtica primero contigo para no imponer tus ideas si te identificas con, con el éxito eso tendrás si te identificas con pobreza no vivirás en abundancia hoy escucha a Dios a los ángeles en silencio y lo sentirás también te dicen que el mundo de los ciegos Aprende a apreciar la maravilla de la vida Hoy es un día maravilloso ¿Y sabes por qué? Por el simple hecho de existir De estar vivos Hoy agradece y permítete ver Todo lo maravilloso que te rodea Hasta las más pequeñas eh, Situaciones o, o detalles Es maravilloso poder observarlos Hoy tú los puedes observar No... No te conformes solo con ser un espectador. Sé parte de esto. Sé parte de esta maravillosa vida y experiencia. Hoy disfruta un amanecer, un atardecer, inclusive la luna y las estrellas. Puedes escuchar ver eh, y ver cómo llueve, cómo fluye esta agua. Hay cosas maravillosas y nos rodean, pero muchas veces por estar con pensamientos que... que Únicamente te causan ruido No te permite saborear Hoy abre tu alma Y escúchala Escucha esa esencia de lo que eres tú Eres amor, eres divinidad Eres energía maravillosa Hoy vamos a hacer una pequeña oración Con el Arcángel Raciel Te invito a que cierres tus ojitos Y le digas Arcángel Raciel Con tu rayo Como el arco iris ilumina todo mi ser y ayúdame a remembrar que soy un espíritu en experiencia de cuerpo que vine a, a esta vida a experimentar, a vivir plenamente a estar en conexión y equilibrio con mi cuerpo, mi mente y mi espíritu ayúdame a poder observar todas las maravillas que me rodean hoy me permito estar en silencio para poder escucharte te pido que me tomes de tu mano y no me sueltes. Me tomo también de la mano de Dios y me dejo guiar. Gracias, gracias, gracias. Por favor, déjame un like y comparte este mensaje para que seamos más los que sintamos esta guía, esta alma de Dios en cada mensaje. Yo te abrazo con el alma y nos estamos viendo en la siguiente guía. Hoy disfruta tu día y que tengas un bendecido y maravilloso día. Gracias.